Hola mis guachos locos, aquí giro, y hoy les traigo la ricolina parte 7 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era un uchiha? Espero que la disfruten, y si es así, dejen su like dedito arriba, compartan para que más gente conozca mis videos, también suscríbanse para más contenido, y no se olviden de darle a la campanita para que Youtube les avise cada que suba un nuevo video. y antes de comenzar quiero mandar aludos a algunos guachos locos, a Derrick Luna, a Leonardo Polo, a Gaspar Carrión, y a Ángel García. Gracias guachos por el apoyo, y no solo a ustedes, sino también a todos los que comentan mis videos, eso me demuestra cuánto les gustan mis teorías, y eso motiva más que nada, gracias, y ya sin más que decir, comencemos en donde nos quedamos por lo que Naruto y Sasuke se lanzan nuevamente, pero ahora la pelea era muy pareja, y en uno de esos momentos, Jiraiya se acelera tanto, que usa el jutsu gran bola de fuego contra Sasuke, quien debido a no percatarse y no estar cerca de Naruto, no podría evadirlo, por lo que Jiraiya se preocuparía, pero de repente ve que su ataque había sido bloqueado por una mano calabérica de chakra, por lo que voltea a ver a Naruto, y le dice, bien Naruto, lo bloqueaste muy bien, pero Jirai ya se queda sin habla al ver la expresión de Naruto, y Naruto le dice. Si no lo hubiese bloqueado, posiblemente hubieras matado a Sasuke, a mi hermano. Y Naruto grita. Hubieras podido matar a mi hermano. Por lo que este usa la segunda forma de Susanoo, y comienza de golpear a Jiraiya, por lo que Jiraiya comienza a lanzarle jutsu tras jutsu, pero el Susanoo bloqueaba todos los ataques, por lo que se decide a hacer el Rasengan, pero en el momento en el que se da cuenta, Naruto le estaba apuntando con el jutsu estilo infernal, flecha negra. Y Naruto le dice, estás acabado, será mejor que te rindas. Pero Jiraiya ya hace el jutsu de sustitución para esconderse detrás de un árbol, en el cual pensaba, vaya que es poderoso, si me lo tomo en serio, tal vez pueda ganar, pero ese chico no me dará el suficiente tiempo. Está claro que hacer enfadar al chico es peligroso, ese Susanoo le otorga un ataque y una defensa increíble, y junto a la velocidad del Jirai y a los clones de sombra, si su oponente no hubiese sido yo, probablemente hubiera terminado mal herido o incluso muerto. Lo mejor será parar el combate. Entonces Jiraiya se sale de su escondite con las manos en alto y les dice: "De acuerdo, me rindo, sí que son fuertes, jamás pensé que me podrían acorralar". Pero Naruto aún furioso le dice: "Tendrás que hacer mucho más si quieres que me detenga, ya que aún me queda mucho poder". A lo que Jiraiya dice: Claro, ya que ustedes son así de fuertes pero les falta experiencia, les cumpliré la promesa que les hice, los convertiré en mis discípulos, y les enseñaré mis mejores jutsus. Con eso, Sasuke pone su mano izquierda en el hombro derecho de Naruto y le dice. Eso me parece bien, después de todo, es lo que queríamos. A lo que Naruto dice. Muy bien, pero hay un jutsu que Fugaku-sensei me dijo que sabías, y quiero que me lo enseñes. A lo que Jiraiya pregunta. ¿A qué jutsu te refieres? A lo que Naruto dice. Al senjutsu, sé bien que lo conoces, después de todo se lo pregunté también al tercero y me lo confirmó, y también quiero que me enseñes el último jutsu que usaste, esa esfera que giraba a gran velocidad, la vi con mi Mangekyou Sharingan, y estoy seguro que su poder destructivo es aterrador. A lo que Sasuke dice. Es cierto, yo también lo vi con mi Sharingan, y ese Jutsu no es como nada que haya visto antes. A lo que Jiraiya dice, muy bien, pero si quieren aprender esos Jutsus, entonces tengo una condición para enseñárselos. A lo que Naruto y Sasuke preguntan, ¿qué condición? A lo que Jiraiya dice, en un mes deben de aprender el Raikiri de Kakashi, si lo logran en un mes, yo les prometo enseñarles todos los Jutsus que me pidan por lo que Naruto y Sasuke aceptan, y se van a buscar a Kakashi, pero este, que estaba viendo el enfrentamiento le dice a Jiraiya, ¿está seguro de hacerles esa promesa? Porque le informo que Naruto, a pesar de lo que aparenta, es un genio que aprendió a usar su Mangekyu Sharingan por su cuenta. A lo que Jiraiya dice. Así que, a pesar de tener el carácter de su madre, heredó el ingenio de Minato, eso sí que me motiva. A lo que Kakashi dice. Para nada, sé que sonará como una exageración, pero su talento al usar el Sharingan y su manejo del chakra, lo dejan como un genio superior a Minato-sensei. A lo que Jirai ya dice. Sí, te entiendo, él casi me obliga a usar mi modo sabio, aunque lo hubiese derrotado si lo usaba, es claro que a pesar de ser solo un niño, tiene un nivel casi tan alto como el de Minato en la guerra. A lo que Kakashi dice, veo que ni usted lo puede medir correctamente, aunque a mí me pasó lo mismo al principio, debo informarle, que es niño, ya es capaz de usar el Susanoo perfecto que solo Madara Uchiha pudo alcanzar. A lo que Jirai ya dice, ¿estás jugando conmigo? Si es mocoso lo hubiese usado, ni con mi modo sabio lo hubiera podido derrotar. A lo que Kakashi dice... Así es, aunque Naruto aún no lo puede usar a conciencia, solo lo ha podido usar algunas veces debido a su monstruosa cantidad de chakra. A lo que Jiraiya dice. Comprendo, esto es algo que ni el mismo Minato hubiera adivinado, que su hijo, el Jinchuriki de Kyubi, resultaría ser un Uchiha capaz de despertar no solo el Sharingan, sino también el Mangekyo Sharingan eterno. Pero eso me deja aún más seguro de mi decisión de entrenarlos si aprenden Tuchidori, ya que Naruto posee una monstruosa cantidad de poder y chakra, eso maximiza el riesgo de ser una amenaza para la aldea si es que pierde el control, lo mejor será que lo entrenemos tanto como podamos, para que así logre dominar su poder y su chakra tan rápido como pueda. A lo que Kakashi dice... Comprendo, y si lo pone a esa manera, también creo que será bueno para Naruto aprender el chidori, al igual que para Sasuke, ya que es un jutsu que requiere de unos buenos ojos para poder dominarse, ellos dos serán sin duda alguna, los mejores usuarios de este jutsu. Entonces Kakashi se va a la aldea, y aparece delante de Naruto y Sasuke, y les dice que ya habló con Jiraiya, y está de acuerdo con la condición de Jiraiya, y les dice que si quieren entrenar con un Sanin, primero deben entrenar con alguien de menor nivel, por lo que se van al campo de entrenamiento, y comienzan a entrenar. Y así pasaría el mes, en el cual, tanto Naruto como Sasuke podían usar el Chidori, pero Naruto debido a su gran cantidad de chakra, podría usarlo más veces que Sasuke, con eso, llegaría el día de las finales de los exámenes Chunin, y Kankuro tomaría la decisión de retirarse, por lo que el primer combate, que sería entre Kiba y Shino, Shino ganaría con dificultad, entonces llegaría el turno de Naruto versus Neji, por lo que estos bajan a la arena, y Naruto le dice a Neji. Veo que Dios marcó tu sentencia al emparejarte conmigo, porque tal y como te dije, te aplastaré por lo que le hiciste a Jinata. A lo que Neji dice, puedes decir lo que quieras, pero el destino me favorece a mí el día de hoy, ya que me permitirá ganar este combate, y librarme de la molesta familia principal. A lo que Naruto dice, no sé qué clase de jutsu raros practican en el clan Hyuga que te dejan hablando tantas estupideces, el destino es algo que te haces tú mismo, con tu esfuerzo. A lo que Neji dice, eres un necio, el destino es algo de lo cual no puedes escapar, es algo que ya está decidido, por lo que tú ya perdiste este combate, porque eso ya se decidió mucho antes por lo que Naruto activa su Mangekyō Sharingan y usa el Hachidori en la mano derecha del Susanoo en su segunda forma y pregunta ¿Y quién lo decidió? Y al decir esto, Naruto le lanza a su Susanoo no Chidori a Neji, quien intenta bloquearlo usando la rotación, pero el Chidori de Naruto destruye la rotación de Neji mandándolo a volar, y Neji en el suelo, ve con asombro a Naruto, quien sin Susanoo, con el Chidori en la mano derecha, y con unos ojos rojos como la sangre, se acercaba, augurándole el más agónico final, por lo que Neji entra en pánico, y comienza a lanzarle Kunais y Shukens, pero Naruto las destruiría con el Amaterasu, por lo que Naruto saca un kunai, y se lo lanza a Neji, pero antes de que el kunai lo golpee, Naruto se teletransporta con el Hirai-shin, impactando el chidori a la derecha de la cabeza de Neji, fallando a propósito, pero destruyendo parte del muro detrás de Neji pero Naruto lo toma del cuello de su ropa, y lo lanza en dirección opuesta al muro, y le da la misma combinación que Ali, pero en vez de golpearlo con los puños, Naruto lo golpearía con el Susanoo, lo que obligaría a Degenma a ponerle fin a la batalla, declarando a Naruto como ganador, por lo que cuando se llevaban a Neji a la enfermería, Naruto le dice... Será mejor que reflexiones sobre tus creencias, ya que, la razón por la que perdiste, fue porque solo confiaste en ese estúpido destino, y eso te hizo subestimar no solo a mi aginata, sino a todos a los que enfrentabas y no provenían de ningún clan de ahí en adelante, todas las peleas serían igual al anime, Temari ganaría su encuentro ya que Shikamaru se rendiría, y durante la pelea de Sasuke y Gaara comenzaría el ataque a la hoja, lo cual terminaría muy rápido, ya que Naruto usaría su Mangekyu Sharingan para deshacer más rápidamente la transformación de Gara y lo convencería que la única manera de no sentirse tan solo como lo había hecho hasta ahora, era esforzarse y ganarse el reconocimiento y el cariño de la gente, por lo que al volver a la aldea, verían que todos los shinobis de la arena que sobrevivieron habían sido arrestados, y Hiruzen junto a Danzo y e Vicky los estaban interrogando, por lo que después del interrogatorio, saldrían, y Hiruzen trataba de convencer a Danzo que lo mejor era dejarlos ir, ya que había sido Orochimaru quien los había utilizado, pero Danzo se negaría, pero en el momento en el que ve a Gara, lo reconoce como el Shinchuriki de Shukaku, por lo que le dice a Hirutzen. Hiruzen, tengo una sola condición para dejarlos ir, ir. A lo que Hiruzen pregunta. ¿Y cuál es? A lo que Danzo dice. Solo los dejaremos ir, si la arena nos da a su Jinchuriki, ya que por ellos, nuestro poder ha disminuido, pero con su Jinchuriki, eso estará saldado. A lo que Hiruzen dice. Solo lo permitiré si el Jinchuriki acepta quedarse, por lo que hablaré a solas con él. A lo que Danzo dice. Muy bien, creo que en este caso, es mejor explicarle bien las cosas, así no se negará. Por lo que cuando Jiruzen y Gara se encontraban solos en la oficina del Hokage, Jiruzen le dice. Seré breve, ya que la situación en la que nos ha puesto la aldea de la arena, requiere que le dedique todo el tiempo que tengo. Gara del desierto, ¿te gustaría vivir en Konoha? Con lo que Gara queda atónito, y le pregunta. ¿Qué fue lo que dijo? A lo que Jiruzen repite su pregunta. ¿Te gustaría vivir en Konoha? A lo que Gara sin salir de su asombro pregunta. ¿Está bien que viva aquí? A lo que Hiruzen dice. Debido a la teque de la arena, nosotros perdimos algunos shinobis muy capaces, lo cual regojo nuestras fuerzas, pero uno de los altos mandos de nuestra aldea, dijo que solo si tú te quedabas, podría perdonar la vida de tus compañeros. A lo que Gara pregunta. ¿Me tratarán igual que en mi aldea? A lo que Hiruzen dice. No lo sé, así como hay una posibilidad, también es posible que no. A lo que Gaara dice. Si es así, solo me quedaré con una condición, estar junto a Naruto Uzumaki Uchiha, y cumplir misiones a su lado. A lo que Hiruzen pregunta. ¿Por qué razón con Naruto? A lo que Gara dice. Porque Naruto es igual a mí, pero a diferencia de mí, él no dejó de luchar en lo que creía, y en demostrarles a la gente que no era el monstruo que ellos creían, y es por eso que me gustaría aprender de él, ya que desde mi pelea con él, es mi modelo a seguir. A lo que Hiruzen dice con una sonrisa. Comprendo, y si esas son tus intenciones, te permitiré permanecer al lado de Naruto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 eso ha sido todo de este vídeo, no se olviden de darle a like dedito arriba si les gustó, compartan para que más gente vea mis vídeos, suscríbanse si aún no lo han hecho, denle a activar la campanita para que youtube les avise cuando suba un nuevo vídeo, y no se olviden, si eres nuevo pásate por mi canal, ahí encontrarás todas mis teorías y vídeos que he subido, ya que estoy seguro que te van a encantar, y ya sin más que decir, me despido, nos vemos en el próximo vídeo, chao guachos.